Y además con tías Mi rollo es el rock. Los lunes de 10 a 12 de la noche. En el 96.7 de la FM. Y al infierno me condena. Cacamona Radio. Mi rollo es el rock. Bueno, otra entrevista más en mi rollo es el rock. En colaboración. ¿Ha visto cómo cambió la voz? ¿Pepo así de golpe? Eso sí. estamos hablando, madre mía, en colaboración con Impro Productions. Philip, hoyo. Muchas gracias. Una vez más, aquí en la sala retestar, echando la vista atrás, 12 meses, 12, meses, 12, 12, de causas, de, 12 causas, causas y un mogollón de grupos buenos que han pasado por aquí, caótico mala reputación, gilatrón, el boni, Castillazo, el entangarín muerto, el romero comando los 9 milímetros, Sigis, los de marras. y hace un año, menos un día justo, estáis aquí inaugurándola vosotros, de sacato, un grupo más con cap que prejuzca a ¡Señor Leandro de nano! Ver, bueno, y todo. ¡Hombre, es que, es que a ver! Esto es, esto es un malgaste. Esto es un malgaste, o sea, llamarse Leandro de Angelo y, y que te llamen nano es un malgaste total, tío. Bueno, eso no, es, es mejor, es más práctico. Leandro, estamos dos días diciendo, ¿no? Mejor nano, más rápido. Vale, pues le llamaremos nano a partir, a partir de, de ahora, en este pacto de sangre llamado desacato eh, él también es Martínez. Eh, Gabri, pero tú no eres hermano de estos dos, ¿no? No, no, por suerte no. <risa> sí, tuve una infancia más tranquila. <risa> y bueno, hay dos hermanos en el grupo, uno de ellos eh, pues se metió y siguió en desacato por pura cabeza, ¿no? Sí, sí. sí. Toco la batería, ya no la toco. Básicamente, básicamente, sí. Toco, no sé tocar la batería, pero lo intento. Y... bueno mientras que mientras que duró la, la primera maqueta, pero ya enseguida vimos que había necesidades ahí en la parte de atrás importante considerables sí. y entonces y entonces entró entró el... yo ahí por detrás la parte de atrás ah, <risa> ah, parte de no le importa entrar por detrás bien entonces ya el grupo empezó a funcionar ¿no? empezó a funcionar pero hay un germen antes de desacato que hemos descubierto en ese documental, en ese peliculón, a cargo, a cargo de Titi Muñoz, que también colabora del disco, ahora después lo diremos, eh, un germen de desacato... Mario, ¿quiénes sí, eran los Llanera... llaneras boys, no era sí, los Boys, Los llaneras boys, éramos unos críos con 11 años que andábamos por ahí con chupas de cuero tocando personas de los Beatles. ¿En asturiano? En asturiano, sí, ahí yo por el 96, 97, por ahí. Y tu hermano Pablo, <coughs> guitarra, voz, melódica, este es en la voz bruta, ¿no? Está enfadado por el mundo. estás enfadado, primero hacías sí. curos, cantabas normal, luego te volviste bruto. Sí. En, vuestro segundo, en vuestro segundo disco, que, que, que yo lo escuché, y dije mira, son rollo los flitters, ¿sabes? O sea, metal con trompetas. Sí, después de una adolescencia dura, me enfadé por el mundo y empecé a gritar mucho. Mira, que he hecho Pablo y he dicho Pablo. ¿Y tu hermano cuando dejó la... el saxofón? Pues mira, se lo dejó de la de la sí. se un año olvidado, o sea, fue uno tocar a un sitio, lo dejó y tardó un año en recuperarlo. O sea, ahí fue cuando ya dejó de o Ya, pues, no le dejó, le de desterramos de de el saxo de la banda directamente. Pero ahora ha cogido mono de instrumentos exóticos y me han, han chivado que tocas el xilófota en directo. Sí, sí, sí. Me pasa que estoy todavía tratando de profesionar la técnica a cuatro baquetas y a mano cambiada, entonces no lo saco en directo todavía, pero estoy ensayándolo. De momento me estoy ensayando con un sencero y mira, poco a poco voy a ir cogiendo más parquetas eso. Esto no es un programa de no humor, aunque parezca algo cariño, que <risa> <risa> me ha surgido una. Mario, ¿cómo es eso de tocar en una banda de, de, de rock and roll, haciendo versiones de los and en Ya no canasteis el B.O.B.O. El, el BO de Teresa Raval y que te presente Teresa Raval. Cuidadí. ¡La <risa> <risa> hija de Paco Raval! La misma. Eh, no, no lo no ganamos. No nos llegamos <risa> a la final, nos pagamos una, fuera, con una buena fiesta por Sevilla, pero no lo ganamos. Pero qué fiesta conoce <risa> Comiendo ositos, ositos de goma. <risa> <risa> acabo de decir que tuvimos una adolescencia dura. dura. Entonces, tío, tío, <risa> no. de, vale. de hecho, creo que nunca nada de nunca ganamos ningún concurso de nada. No, no, no, De nada, siempre perdimos. Bueno, pues a ver, tampoco nos presentamos a tantos, o sea, pero, bueno, pero nunca ganamos. La frase no es mentira. Estamos aquí como en un bar. Y parece que este, estemos entrevistando Pero fíjate toda esta gente, ¿eh? O sea, ¿cuántos años van de historia? Trece. trece. Y la rima no lo voy a Dos maquetas. Cinco discos. Cada disco de su padre y de su madre. Un montón de conciertos y una nueva tendencia dentro del rock estatal. Porque yo el otro día, el otro día soltaba... Eh, tu viejo te enseñaba leño. Tu primo te enseñaba patricada. Tu hermano mayor te enseñó a Extremadura y a Otro hermano te enseñó a Almayá. Y hoy en día hay una tendencia, vamos, yo que hago un programa de radio cada dos por tres estoy soltando, este grupo rollo de sacato, o sea, que os habéis convertido en influencia de las bandas que van, o no, de muchas de las bandas que van surgiendo, creo. Pero... Sí, la verdad que no es la primera vez que... no es la primera vez que nos lo dicen, no es, no es algo que nosotros... O, o compartamos así, pero sí que hay varias, varias personas que ya nos dijeron que bueno, que, que, que nosotros somos uno de esos grupos que hacen algo un poco diferente dentro de, de esta escena, ¿no? y eso bueno, pues siempre, es un, siempre es un placer que te digan algo así. Yo en Tarragona contabilizo cuatro bandas que en directo hagan versiones de Desacato, una de ellas, y vamos a chivar una cosa, porque nos han dejado chivarla, es extracto de lúpulo. Colaboráis en un tema del nuevo disco de, de, extracto, de extracto esperadísimo, porque vosotros sacáis un disco cada dos años, pero extracto de lúpulo sacan uno cada ocho. Y ahora colaboráis en el Cadenas del nuevo disco de, de extracto de, de lúpulo, ¿no, Pablo? Pues sí, nos llamaron y, vamos, nos hicimos encantados porque somos amigos de hace muchísimos años. Y bueno, pues eh, encajaba bien ya incluso la canción con, con nuestro estilo de las voces y no hubo ningún problema. después voy en estudio, lo hicimos muy rápido, les gustó y parece que funcionó porque hoy justo escuchamos aquí la canción y suena de puta madre, o sea que muy contentos. O sea que me han hecho entrar para dentro para que yo no la escuche. <risa> y Isma me... me, yo, me voy a el, yo me voy con el disco de Trato de Lúpulo de Pamirasa, si no vamos... No, yo también. <coughs> y... ¿Sí? Tú también? Sí. Si te dan un latín y tronco, yo por favor Dejo que te lo lleves tú, que no, lo lleves más lejos, yo, claro, te, yo, quedo, yo quedo con Isma o con Mar cualquier día, te no tenemos que no, pagar no, gastos no, postales. En definitiva, desacato. Cinco discos, cada uno diferente. El primero, pues una herencia del funk and roll estatal. También nos ha gustado de siempre mucho los padres de Lillo, que lo yo lo noto. Mucho, muchísimo. <ríe> y eso está siempre presente. En el segundo, como decía, el metal con trompetas, ¿no? De Miseria, Sangre pero sí. vamos, de 2008, 2010, y en inercia, ¿qué pasó? A probar, a probar cosas nuevas y surgieron todas, todas las inquietudes de ahí. Quizás era el, el principio del, de, de la búsqueda del sonido que, que hoy tenemos. No fue quizás el, el mejor resultado, pero sí que fue el inicio de todo el aprendizaje, o sea, ahí fue donde empezamos a investigar, a buscar nuestro sonido y nuestra seña y al final, pues, con buen viaje y con la teoría del fuego, pues ya lo conseguimos. Pero in inercia es un punto importantísimo, aunque a la gente, bueno, parece que a la crítica sí que, sí que, parece que le gustó, pero a la gente igual no tanto. Sin embargo, nosotros estamos orgullosos de eso. No, bueno, tú, luego, bueno, Lina, no luego, la agenda, suelta, suelta, esos gustos de poner con, con el otro grupo que sacaste, con senador. sí, sí. Y ahí estamos todavía. Estamos ya estamos con a cosas punto. típicas del género, de nombres de animalicos en todas las canciones del disco, del seguiremos con, con toda la fauna que podamos, pero sí, sí, estamos ahora, nos volvemos a juntar otra vez y estamos ya maquinando cosas nuevas. ¿por qué que ¿Tú me has visto mirar el en algún momento? No, pues no. Eh, la teoría del fuego es el nuevo disco de Sacato que salió en marzo, como siempre, Mario, lo sacáis en descarga directa y pasando de, de todo el mundo, autogestión total. Sí, la verdad que es una fórmula que no funciona, nos ayudó desde, desde el principio y ya claro, usamos discos, discos. La verdad, No sabemos si va a seguir sido pero en el momento ahí vamos. En, fin, en, en cuanto a la historia conceptual que encierra el asunto, ¿quién quiere contestar? Gabri, vamos a callado, Pablo. Pero tú cuando Pablo Garaba le das al botoncito. Venga Gabri, venga. venga Gabriel. Bueno, y no, pero... Cuéntame eso, esa teoría del fuego relacionada con esa portada apocalíptica, postapocalíptica apocalíptica o no, lo siguiente, ¿no? Bueno, eh, la historia de la portada y la teoría del fuego pero lo que queríamos era enfocar un mundo o la Tierra o la Tierra unos eh, cientos de años después de que todo esto se fuese a <risa> <risa> no se utiliza la vamos a utilizar la frase y lo que queríamos era plasmar eso, la, el viaje de un astronauta de al planeta Tierra y que lo hubiera todo eh, destruido. Las canciones hablan mucho del fuego y, y de la destrucción y creemos que era una, una buena idea, eh, por lo la teoría del fuego. Y bueno, me parece que todo parte de, de la hoguera, ¿no? Ah, no, te, te, te... no, no, no. Me lo ¿Te riesgo? No, no, yo me río de todo, es el problema que tengo. Como <risa> todo parte de la hoguera. Me van a echar del mundo. De, de, de Andro, de Angelo, todo parte de la hoguera. Todo parte de la hoguera del fuego, de, de quemar y de destruir. No destruir Y eso es lo que intentamos reflejar. Hay que quemar. Una pura reflexión de hacia dónde nos dirigimos si seguimos sobrando los humanos como, como estamos haciendo. También este, la teoría del fuego es el disco, según mi parecer, más experimental de, de desacato. Si no fuera una continua experimentación, la, la discografía entera del grupo. Pero bueno, pues ahí. Matices más duros con la salida de Dani, parece que la cosa se ha vuelto mucho más agresiva, pero cuando la cosa es dulce, se dulcifica aún más. Contadme un poquillo. Bueno, no, no solemos tampoco recogerme. El... Sí, sí, sí, sí. Que no, no intentamos hacer algo duro ni algo dulce, al final hacemos un montón de canciones en el local todos juntos. Y luego escogemos las mejores. Entonces, estas 11 que claro, en, en la teoría del fuego fueron las que nos resultaron, pero no solemos ponernos muchas barreras a la hora de componer. Escuchamos muchos tipos de música, tenemos muchas influencias muy variadas, entonces al final pues, todo va fluyendo. Pues, canciones que son muy metaleras, otras que parecen casi de indie. Pero yo creo que es algo que nosotros siempre íbamos haciendo. No, no, intentar no, no ponernos muros y y que bueno, si nosotros no tenemos prejuicios al final la gente está muriendo que también responde bien y que no los tiene tampoco, así que perfecto. Pero fíjate tú en estos desacatos, o sea, fueron la primera confirmación del filtro ROCK para que la gente no se desespere unos meses, no lo confirmamos confirmado los primeros para que se vaya a estar desacato, tranquilos, que va a ser un buen festival. Pues era muy fácil la, la prueba para adivinar al grupo, ¿eh? Sí, eso sí, eh. pero bueno, mira. con Remy Gallar quitando no, Habla que la de Lendacaris muertos que ponen un oso panda, digo, es dificilísimo. Sí. Ya. Ya. Bueno, no, pero mira, al final, o sea, el, el fin que tenía, que era que la gente estuviese pues, atenta a que el pintor Rock se vuelve a celebrar, que ya empieza a moverse y demás. Quiero la finalidad la, la cumplió y, y ahí estamos confirmados un año más y nosotros encantados de, de volver el pintor. El único concierto en salas de aquí a octubre, supongo que igual cerraréis algún concierto más en sala, pues es este de hoy en, la, en el aniversario de la sala retestar de Vines. De el resto, pues bueno, todo girando en torno a, a festivales: estaréis en la Resurrection, estáis en la Alterna, en el Chiquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, pues eh, una cosa que me llama muchísimo la atención de ese documental de Pacto de sangre, es el, la otra realidad de la cual habla Dani cuando, cuando, cuando se alusiona a su salida del grupo, esa otra realidad eh, diferente a, que la gente, a la que la gente se pierde Toma, ¡No, no! No, pero yo te diferente a la que la gente eh, pues, eh, se piensa en principio del grupo, ¿no? De sacato, madre mía, todo el mundo los escucha, la verdad es que el rock and roll, la música y en definitiva todo está viviendo un momento muy, muy jodido y la mayoría de vosotros, pues eh, bueno, por menos Pablo, tenéis que... Que currar para que no Bueno Pablo, No, no, no, espera, espera, espera, hablamos de tu curro, hablamos de tu curro. No, yo también curro. Él de por curro, él de por curro. El curro para dedicarse a lo que le gusta. Sí, la verdad que. Todos quisiéramos ser Pablo en realidad. Me dedico a lo que me gusta, pero me lo tengo que trabajar ahí. Ahí está, 10 horas, que horas, más o Yo no trabajo solo con desacato, o sea, hago grupos en mi estudio, ajenos, o sea, grupos. De ahí en la zona y de, de fuera también, y joder, tengo que trabajar. Pues, ¿Sabes? que estar en mis horas, y cotizar y todo. Tranquilo, tranquilo, a la red. Claro, no, pero que está bien, que, que al final me mola tanto que casi o sea, no, que no es un curro. O sea, que... ¿Tiene un trabajo del que disfruta al 100%? Sí, sí. ¿Sí? Todos, todos quisierais ser Pablo, bueno, yo creo que algún día, con algún disco, con alguna flauta que suene, todos ese, sueño, ese sueño lo alcanzaréis, ¿no, Mario? parezco a aquel de Telecinco que le ponía el micro de la cara Perdona, perdona, eh. De hecho, me ando a parir poniendo el micro a mí, eh. A lo lado de ¿Quiero el micro? Quiero el micro, momento. Es que digo que, de hecho, al menos si se quieren todos convertir en mí, que mire qué barba tiene ya yo. Sí, sí, Yo hoy me iba a afeitar para venir a la entrevista, pero digo, bueno... y Iba más adecuado para una entrevista sobre pero no me sale demasiado. Yo te digo, bueno vamos a hablar con los de Sacato, un grupo con el K en, en su letra. Mira, haciendo un tema del disco sin tener nada que ver. ¿Ha sido un estigma para vosotros el tener eh, la K dentro de, de vuestro nombre? No, yo creo que, bueno, a ver, quizás sí. <risa> y eso que te he dicho que íbamos a hablar de, de lo que Me acabo de meter en un barris al sol, No, quiero decir que, que sí que es verdad que, que mucha gente ve igual de Sacato. Ahí, tal, be, be. no sé, yo qué sé, algo que no me llama mucho la atención porque es un nombre que a mí tampoco me gusta el nombre ¿eh? ahora le tengo cariño pero nunca me gustó, sé, es un nombre que a mí no me gustaba y en su día pues, yo qué sé, o sea, el público que, ir, que vamos captando es el que, es el que es y va cambiando en función de la música que vamos haciendo si es verdad que puede entrar peor el grupo por el nombre porque tiene un K o por las connotaciones que puede tener eso pero no es ningún estigma, ¿eh? al contrario, lo llevamos y ahora Orgulloso de que se llame Desacato y me da igual. O sea, es que ni lo pienso en que tiene una capa ni nada. ¿Y porque sois currantes y saquéis un disco cada dos años? Bueno, no voy a preguntar por el próximo porque sé ya que es el 2018. Pero si no empezarían a surgir grupos tributo a Desacato de debajo de la piedra. No, sí. se los... <risa> <risa> es un tema delicado porque ya, ya, lo, ya lo hablamos en varias entrevistas que no. Los grupos, los grupos tributo. A, a grupos que estén en activo todavía nos parece un concepto que, no, que está un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, un grupo tributo a un, a, pues eso, a un grupo que ya no vas a ver nunca más por, por, por X, pues todavía pues tiene un, un fin, ¿no? De volver a ese grupo que ya no, no vas a poder ver de ninguna otra manera, pero un grupo que está en activo, un grupo que se está moviendo, que está sacando discos, que está tocando y tener dos tres grupos tributo, como tienen por ahí muchos grandes grupos, pues nos parece un poco absurdo, la verdad. Pues sí, y más que lo, puedas, lo tengas a mano, debemos ser directo pues un año u otro. Hablando del curro de Pablo, y hablando de lo que es este grupo, la autogestión total desde... Desde el inicio, desde, prácticamente desde el inicio, desde el segundo día. No, no, desde desde, desde siempre. Desde que ahorramos eh, 100 pavos cada uno para grabar una maqueta. ¿eh? Desde ahí, ya. Eso, ese, fue, ese fue el primer paso de la autogestión. La primera maqueta la grabamos en la escuela de música eh, que teníamos ahí medios para hacerlo y para la segunda pues tuvimos que poner, no me acuerdo si habían sido, sí, 90, 100 euros cada uno, irnos a un estudio y eh, vamos a grabar esto que tenemos ¿no? y haciéndoos a vosotros mismos, que eso suena a, a discurso de autoayuda, ¿no? Pero sí, pues, simplemente os habéis hecho a vosotros mismos, vosotros mismos habéis ido evolucionando, forzando vuestro propio sonido, haciendo vuestros, eh, vuestros seguidores, que cada, número, cada vez ese número de seguidores aumente más, Qué rimbombante estoy yo, eh, y, y bueno, pues en, en definitiva pues forzando vuestra propia carrera, incluso llegando en este La Teoría del Fuego al tema de, de, de grabar en vuestra propia casa, un estudio, y bueno, pues yo recomiendo a la gente que vea el documental para ver que el gran estudio que tiene de desacato lo han construido los propios desacatos en horas libres de los burros y sacando tiempo de donde no hay y poniendo duros o de. Con, euros, es, con, con esta, esta y con esta. esta. Claro, bueno. Ha sido el que más, ¿eh? Pepo? <risa> más ha ¿no? clavado clavos ahí? O qué? Sí, claro, sí, sí, claro. sí. Pepo fue el que más estuvo ahí en ¿eh? la claro, claro, claro. Aparte, es el que mejor se le da, el que más le gusta trabajar, Pero, <risa> pero, <¿sabes? risa> pero como que no, que tienes un estudio. ¿Cuántas horas? Cuando tú grabas a un grupo y tienes que mezclarlo y tiene que estar para allá, ¿cuántas puedes estar? 16 horas. ¿Pero te gusta? Me gusta mucho. Pero a Pepo me gusta tirar paredes, tío. Es algo que siempre me gustó, sí, sí, Entonces sí. yo cuando se lo dije no, no dudo ya. el primer día estaba bien con la mazaderas ah, pero bueno aparte de Pepo sí que todos colaboraron en, en la construcción del estudio y joder, es algo que es verdad que es para el grupo pero al fin y al cabo pues es algo que, que yo iba a explotar no a nivel laboral entonces estoy muy agradecido al grupo desde el principio bueno hay un montón de material que yo utilizo día a día en mi trabajo que es comprado por desacato. nosotros siempre hemos comprado los amplis los las guitarras, incluso hay guitarras que compramos con pasta de grupo, empezamos a, a comprar material de grabación para hacer las maquetas y eso lo vimos aprovechando. Entonces, pues a mí me sirvió muchísimo que ellos me ayudaron así. Fíjate, ¿no? dentro de la entrevista de ese vamos a aprovechar, pues bueno, pues, son mis estudios. Ahí grabo un montón de grupos, tengo aquí una recalada de nombres: Calle de truficio, Origen, Free City, Minoría Agresiva, Destruya Ciudad Accidente, Asid Mesh, Behavior. Eh... Supongo que todos estáis al tanto de los grupos que Pablo va grabando va grabando sí. allí, ¿no? Entonces, pues bueno, como punto final podríamos recomendar unos cuantos. No hemos hablado de que Titi Muñoz eh, colabora en el disco, no solo grabando el, mm. en el documental, sino que colabora cantando sí, también, ¿no? Sí, sí. Si sí, yo tuve una adolescencia dura, Titi ya <risa> es de Salinas y lleva el, el metal extremo dentro. Y y es eso, aparte de realizador de vídeos y, y demás, tiene el, el grupo POSESIÓN POSESIÓN que ellos siempre... O POSESIÓN NO, hay, hay... POSESIÓN Sí, siempre hubo ahí mucha, mucha controversia con el nombre Ellos se llamaban POSESIÓN eh, solo con una S y por temas eh, cuando se pusieron a registrar y demás tuvieron problemas entonces le pusieron una segunda claro. S pero ellos toda la vida, o sea, la gente de, del grupo de siempre es POSESIÓN yo es que he perdido el tiempo esta mañana escuchando la posesión no, no. y por eso ha quedado la entrevista de en esa caja, como ha quedado de mal. Pero bueno Pablo, en, en, en, tu, en, en tu OVNI, ¿a quién, pilotando ese OVNI, ¿a quién estás lanzando últimamente? ¿Cuáles son los trabajos y los grupos que más eh, destacarías? Bueno, supongo que tienes a todos por igual, pero bueno, dos o tres. Bueno pues mira, voy a destacar eh, quizás el trabajo que hizo Green Desert, más Green Desert Water que es un grupo de stoner de, de, de Asturias, que además, Kike Sánchez es el, el maestro de los disco. otros discos, aparte de que todo cariño, me parece que hicieron un discazo de la hostia, y todavía no salió, pero, no, pero está a punto. Y me gustaría también, eh, por ir un poco al punk rock, Recordar a un grupazo que estuvo por ahí hace tiempo que se llama Ambigevio que Marcos Espolita que es nuestro backliner, es también componente de la banda y grabaron un disco brutal, súper técnico que yo me lo no pasé como un punto así que bueno, por, decir algo, por decir dos, no meterme en jaleos, Venga, os quiero a todos pero bueno, pues fueron dos discos que sí que me lo pasé genial, bueno Pues mira, fíjate tú, ambas bandas, los posesión también suenan en este Mi Rollo es sí. el Rock sonarán o han sonado en este Mi Rollo el Rock, en el cual hemos tenido a, a Desacato en la entrevista también, en colaboración bueno, o sea, es una retroalimentación el vídeo sirve para el audio y viceversa me <coughs> <Gracias>, correcto ser <risa> me levanto y le mandáis un saludo a los oyentes de mi Rollo de de parte de Desacato eh, para que os escuchen cada lunes de 10 a 12 de la noche en Tarragona Radio la chuleta la tenéis aquí muy bien, nada, muchas gracias. Antes, antes de eso, ¿tenéis algo más que añadir? Eso ¿Os ha quedado algo resqueador por aquí? Nada, no, no, agradeceros, sí, gracias sí. a ti, claro. Agradeceros el que hayáis venido hasta aquí a, a sacar unas palabras y, y un saludo a todos. la porque hemos conducido 16 kilómetros. ¿eh? Ah, bueno, pues un poco te lo tanto eso. Está bien, sí, nos hemos entretenido un rato aquí, redactando el Word este. que no nos ha servido para no. nada. <risa> Hay que hacer la señal de identidad, hay que romper la entrevista, porque si no, luego me la dejo por aquí y chafar de ese, y dices, ah, no, mira, mira qué cosa tan aguda tenía apuntada y no nos la ha preguntado. Pero es que, claro, o sea, yo si sí hago la entrevista por teléfono, al final acaba quedando estomagante de lo, de lo específica que es. Sí, sí, bueno, aquí y, estamos el, y el vídeo no iba a ser lo mismo. El <risa> vídeo <risa> <risa> nos tenemos que mostrar, pues guapos, naturales, como somos. Eh, nada, muchas gracias y mandar el saludo. Muchas o sea, gracias. Hola, somos de Sacato y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Mi rollo es el rock, que lo escucháis en Tarragona Radio todos los lunes a las 10. Saludos, hermanos.